Biografía de Nat King Cole. Nathaniel Adams Cole, 17 de marzo de 1919, Santa Mónica, 15 de febrero de 1965, más conocido como Nat King Cole, un pianista y cantante estadounidense de jazz. Su padre, Edward Cole, era carnicero y diácono en la iglesia bautista. Su familia se trasladó a Chicago cuando Nat era todavía un niño. Allí, su padre se convirtió en ministro de la iglesia y su madre, Perlina Adams, era la encargada de tocar el órgano de la iglesia. Fue la única maestra de piano que tuvo Nat en toda su vida. Aprendió tanto jazz como música gospel, sin olvidar la música clásica. Inspirada por Hines, Nat, inició su carrera artística a mediados de la década de los 30, cuando era aún adolescente. Adoptó el nombre de Nat Cole. La S, su apellido familiar. Su hermano mayor, Eddie Bajista, se unió a la banda de Nat cuando este realizó su primera grabación en 1936. Nat Cole, junto con otros tres músicos, formaron el grupo King Cole Swinger, con el que actuaron en numerosos locales. Nat se casó con Nadine Robinson y se trasladó a Los Ángeles, donde formó el Nat King Cole Trio. El trio estaba compuesto por Nat al piano, Oscar Moore a la guitarra y Wesley Prince al bajo. El trio actuó en Los Ángeles desde finales de los 30 y participó también en numerosos programas de radio. A Cole se le consideraba un pianista de jazz brillante. Apareció por ejemplo en los primeros conciertos de jazz y Philharmonic. Un grupo compuesto únicamente por piano, guitarra y bajo en la época de las grandes bandas significó una auténtica revolución e impuso un estilo que más tarde imitarían otros grandes del jazz y del blues, como el James Brown y Ray Charles. Cole actuó también como pianista acompañante de artistas en la categoría de Leon Hampton. Sin embargo, Cole no consiguió llegar al gran público hasta sweet Lorry en 1940. Aunque habían cantado diversas baladas con el trío, se avergonzaba de su voz y jamás se consideró un buen cantante. En la década de los 50, la popularidad de Cole era tanta que el edificio de la Capitol Records era conocido como la casa que construyó Nat. Su primer éxito como cantante lo tuvo con Stein of and Fly Wright basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizada como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la predecesora de las primeras grabaciones de rock and roll. Cole alcanzó el número uno de ventas en 1950 con la canción Mona Lisa. A partir de ese momento se inició una nueva etapa en su carrera y se convirtió principalmente en cantante de baladas aunque no olvidó sus raíces en el jazz, lo que no evitó que algunos críticos se le acusaron de haberse vendido a la música comercial. King Cole se convirtió en el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y en 1950 repitió la proeza, esta vez en un programa de televisión. Cole luchó durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en los lugares en los que se practicaba la segregación racial. En 1956, mientras actuaba en Alabama, Sufrió un ataque por miembros del Consejo de Ciudadanos Blancos, que pretendían secuestrarlo. A pesar de que sufrió diversas heridas, completó la actuación en la que anunció que sería su última actuación en el sur. Se casó por segunda vez con María Elton con la que tuvo cinco hijos, dos de ellos adoptados. Su hija Natalia Col, 1950-2015, fue también cantante. Cole, fumador perdido, falleció de cáncer de pulmón en 1965. En 1958, Natkin Cole extendió aún más su popularidad mundial a los países hispanohablantes al grabar algunas de sus interpretaciones en español. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.